Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Alonso Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar de algo que en nuestro centro los pacientes más deportistas nos preguntan a menudo. Hoy os vamos a hablar de la diferencia que existe entre correr en la calle o correr en cinta y el aporte que tiene para nuestra salud. No cabe duda que practicar running o correr es una de las actividades deportivas más saludables que existen. Es un ejercicio aeróbico que además de ser extraordinario para nuestro sistema cardiovascular, es realmente satisfactorio para nuestro sistema musculoesquelético, además de serlo también para nuestra mente, ya que liberamos sustancias que hacen que nos encontremos mucho mejor mentalmente. No cabe duda que no todo es positivo, ya que depende también de muchos factores que pueden hacer que correr o running sea perjudicial para nuestra salud. Factores como la propia anatomía o morfología de cada uno, las zapatillas o nuestra forma de correr pueden ser perjudiciales. Por lo tanto, ¿es más saludable correr en la calle o en cinta? Como en otras ocasiones, la respuesta es que depende. Correr en la calle siempre es saludable, siempre y cuando no tengamos, por un lado, alguna patología degenerativa o de otra índole que esté, que esté contraindicado practicar esta intensidad. Es saludable siempre y cuando llevemos calzado adecuado, hagamos el calentamiento y el estiramiento también adecuado. Además, no corramos más de una hora diaria e intentar no correr dos días seguidos. Correr en cinta dependerá de, de la cinta en la que corramos. A priori, la cinta estática permite que exista mayor amortiguación y por lo tanto nuestras articulaciones sufran menos. Pero como todo, hay cintas y cintas. Debemos de correr en cintas que estén homologadas y que se adecúen a la intensidad y el tiempo que queremos correr. Si partimos que corremos en una cinta adecuada a lo que queremos, no podemos olvidar que está, estamos corriendo sobre algo que se mueve, por lo que mejoramos algunos aspectos de la carrera, pero estaremos perjudicando otros. Para poder impulsarnos tenemos que trabajar más unos músculos que otros, por lo tanto hay descompensaciones perjudicando a la larga nuestro cuerpo. A nivel terapéutico es muy bueno correr en cinta por el poco impacto que existe en nuestras articulaciones. Por lo general en cinta solemos correr en llano y una velocidad constante, cosa que no ocurre cuando estamos en la calle, produciendo siempre el mismo impacto, pero llegaremos a sobresolicitar más nuestros tendones. En conclusión podemos decir que desde nuestro punto de vista es más saludable correr en la calle, pero sin olvidar que correr en cinta tiene sus beneficios, sobre todo terapéuticos, siempre y cuando en ambos casos se cumplan con una serie de normas que permitan que no nos hagamos daño o nos lesionemos. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Si os ha gustado no dejéis de suscribiros en el canal de Clínica FuenSalud. Si tienes alguna duda o comentario no dudes en escribir un apartado de correos de